A veces quisiera que no se entendiera lo difícil que es vivir en medio de esta guerra. Quisiera que los apóstoles tuvieran internet y celulares para ver que yo diera paz.